Hola, soy Andrés el diseñador. Conmigo aprenderás muchas cosas. En mis videotutoriales, hoy aprenderemos cómo tener las medidas en el perfil de Facebook, en el fanpage, es decir, en tu página de Facebook. Va por ello. Bueno muchachos, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se meten a Google y buscan Medidas de Facebook Y después les van a aparecer 851 píxeles de ancho Por 351 píxeles de alto Esas son las medidas de Facebook Y si quieren tener las medidas de En la parte en la que uno pone el banners Es decir, ya es como la foto de perfil Pero ya no es la foto de perfil Sino es la foto más grande Como donde uno puede poner el banners es de 851 por 315 píxeles. Recuerda, bombardea dándole like, compartiendo, siguiéndome en todas las redes sociales. Estoy en Facebook, Instagram y Twitter. Y aquí, suscríbete a mi canal Andrés el Diseñador. Y en las demás redes sociales también estoy como Andrés el Diseñador. Nos vemos en un próximo video.